Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. En esta ocasión vengo a hablar del tercer episodio de Warif la serie animada de Marvel, que sigue estrenando todos los miércoles un nuevo episodio. La verdad que un episodio que me gustó, me gustó bastante, después del segundo episodio, que hasta ahora sigue siendo mi favorito, era difícil, era difícil que, que superaran eso. Y bueno, la verdad que este, este episodio me gustó bastante, me gustó al igual que en el segundo esto de que cambien muchas cosas, sí esta idea de del Warif, de que cambien varias cosas en la historia y no solamente una que después altera el resto, como pasó en el primer episodio, ya parece que le estoy dando muchos palos al primer episodio que me gustó, la verdad que lo disfruté, pero siento que falló un poco en eso de la esencia del Warif, de cambiar muchas cosas, de que no solamente por el cambio de un personaje se altere una historia, sino que por el cambio de distintas cosas, de distintos personajes, de distintos eventos, se alteren más cosas dentro de eh, un universo. Es cierto que por un evento en específico cambia todo, porque esto es lo que va pasando a lo largo de los episodios. Eh, al menos en el segundo y en el tercero noté de que hubo más cambios y de que hubo más cosas para explorar de lo que ya conocemos, ¿no? porque recordemos que... Todo lo que vemos en la serie son historias que ya conocemos de las películas del MCU y que, bueno, las estamos viendo de otra manera, con cambios, con distintas cosas que van pasando que alteran lo que ya conocemos de una manera. Un episodio que, como les dije, me gustó bastante. Un episodio que se llama, no lo voy a decir en inglés, Y si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos, que básicamente son los Avengers, ¿no? los que conocemos en el MCU. Recuerdo que voy a hablar un poquito del episodio sin spoilers y después ya me meto con todos los detalles y todas las referencias que hay en el episodio, que son muchas. Me gustó esta idea de lo que hubiese pasado si los Avengers no hubiesen existido. Porque de hecho el episodio nos muestra cómo pasó en las anteriores, lo que pasó en el universo que conocimos, pero... También está la comparación de lo que hubiese pasado si algo salía mal Que es lo que termina pasando en este episodio En el que los Avengers ni siquiera se llegan a formar como grupo Porque alguien los está matando Me gustó, bueno la animación me está gustando en todos los episodios La verdad que es muy buena, es muy buena la animación La historia está bien, la verdad que está bien Tiene un par de giros que me gustaron mucho yo en un momento pensaba algo y después se me dio vuelta todo porque al final no era lo que pensaba y me sorprendió lo que terminó pasando. En cuanto a la historia estuvo muy bien, muy bien. Eh, hay muchos guiños, como dije, muchas referencias, muchos detalles. De hecho, hay detalles no solamente a los Avengers, sino a otras películas, frases de otras películas. Y no solamente del MCU, encontré una frase que hace referencia a otra película, al menos yo enseguida me acordé de eso, puede que... No haya sido así la idea de, de meter esa frase en, en, en la serie Por ahí la metieron y bueno, después se dieron cuenta Pero a mí me hizo recordar a otra película, ya lo voy a mencionar más adelante Tiene buenos momentos, la verdad que tiene buenos momentos no, no lo voy a negar Probablemente el mejor momento sea el de la llegada de Loki Que me hizo recordar en algún punto a la llegada de Thor a Wakanda en Infinity War Distinto todo, obvio. Pero bueno, la llegada de ambos hermanos, bastante parecida. Y, y bueno, ver a Loki animado y con la voz de Tom Hiddleston, la verdad que me encantó, me encantó. Esto de las voces, la verdad que yo supongo que verán la serie en idioma original, con subtítulos. Puede ser que la vean en, en doblaje latino, puede ser. no Cada persona ve... ...las series y las películas como quiere... ...pero bueno, a mí me gusta verlo todo en idioma original... ...por un tema de, de las voces... ...y en la animación mucho más, ¿no? Y acá conociendo a todos los actores... ...a la gran mayoría de, de los actores y de las actrices... ...que vuelven a interpretar a estos personajes... ...la verdad que... ...reconocer esas voces en la animación... ...me gusta mucho. La única voz que me pareció rara... ...que lo noté, no, no, no sé... ...al menos me pareció a mí... Y ahora lo voy a chequear, discúlpenme. Sí, fue él. Eh, Jeremy Renner interpreta a Clint Barton, a Hawkeye. Pero no, no, no me sonaba su voz. Como que me preguntaba, ¿es Jeremy Renner? Porque la verdad no, no me sonaba para nada. De hecho, eh, bueno, ya ahora voy a nombrar el reparto, pero aparece Bruce Banner y apenas aparece Bruce Banner y lo escuché hablar, ya está, más Marrufalo. O sea, la voz es idéntica. Tom esto también, o sea, cuando... Lanza sus primeras palabras Loki, Stone Hillson, Samuel Jackson también, o sea, con muchos me pasó de darme cuenta al toque de que eran ellos, y también con los que no, porque hay actores y actrices que no volvieron a interpretar a sus respectivos personajes, y bueno, también te das cuenta ese cambio, pero no sé, con Jeremy Renner me pasó eso, no, no, lo re no reconocí su voz, no, no, no sé por qué. Bueno. Eh, un episodio que me gustó mucho, la verdad que bastante bien. Después del gran, gran segundo episodio, este estuvo bastante bien. La verdad que es muy interesante la historia porque básicamente nos están eh, contando todo lo que hubiese pasado sin los Avengers. O sea, todo muy lindo cuando se formaron los Avengers, cuando Nick Fury le fue pidiendo a cada uno si se querían sumar, todo muy bien, pero ¿y qué hubiese pasado si? Todos ellos nunca hubieran formado al grupo de superhéroes más importante del MCU. Bueno, es, es una idea bastante interesante y cómo los van eliminando, la verdad que... O sea, estuvo bien, pero hay uno de los personajes que... Nada, me, me, me quedé impactado. O sea, cuando vi eso fue como... ¡Wow! Y la animación siento que bajó un poco. O sea, eso en live action era letal. Y verlo en es como que te impacta, pero no tanto, digamos, ¿no? Que igual me impactó, la verdad que fue impactante. Nada, me, me gustó, es un, es un buen episodio. La verdad que aceptable, disfrutable, divertido. Me reí en varios momentos. Hay un chiste recurrente con, con Thor que lo disfruté mucho, la verdad que, que me gustó mucho. Me gustó ver de nuevo a Phil Coulson. Sé que él estuvo en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., pero yo ni la vi, la verdad. Y creo que ni siquiera es canon dentro del MCU, me parece que no es canon. Y, y bueno, para mí el Phil Colson que conocí murió en Avengers, entonces verlo de vuelta acá la verdad que me gustó mucho. Y con el regreso de muchos actores y de muchas actrices que volvieron a prestar su voz, que ahora lo voy a decir. Jeffrey Wright nuevamente como The Watcher, como El Vigilante, siempre. Samuel Jackson como Money Fury. Alguien que no puedo nombrar ahora porque sería spoiler. C casi lo digo, perdón. Pasa que en IMDB es el tercero. Ahora cuando entre con spoilers, o más adelante con los spoilers, lo voy a decir. Así que salto. Lake Bell, que interpreta a Natasha Romanoff. No prestó su voz Scarlett Johansson. Mick Winter que interpreta a Tony Stark. Obviamente Robert Downey Jr. no prestó su voz para Tony. Clark Gregg. Gente: Colson, Phil Colson, Frank Grillo como Brock Rumlow, Jeremy Renner como Clint Barton, Stephanie Panicello como Betty Ross, no volvió la hija de Steven Tyler, Lib Tyler, tenemos a Marufalo como Bruce Banner, Tom Hiddleston como Loki, Mike McGill como el general Ross, no estuvo William Hurt, en la voz del personaje Jamie Alexander como Lady Sif Que la vimos hace poco en la serie de Loki Y ahora la volvemos a ver, ojalá esté En la cuarta película de Thor, creo que iba a estar No recuerdo, me parece que va a estar Pero ojalá, porque la verdad es que su personaje me encanta Y por último Otro spoiler, así que Lo voy a decir más adelante Estos personajes Que no nombré, los voy a decir En la parte con spoilers, porque no quiero Decirlo ahora, porque la verdad que Serían spoilers, serían spoilers eh, nada, voy a entrar a hablar con spoilers Porque la verdad no puedo decir mucho más Sin spoilers, solamente que me gustó mucho La serie me está gustando mucho Es muy interesante Vienen episodios más interesantes Por lo que sabemos Hay uno con zombies Que creo que lo estamos esperando Con mucha ansiedad Así que se vienen cosas muy buenas En esta serie Y hasta acá no me está decepcionando para nada Me está gustando mucho Así que bueno, me voy a meter con spoilers en este episodio. Que empieza con Nat y Fury en un autito. Yendo a buscar a Tony en esto que vendría a ser el momento de Iron Man 2. Cuando lo van a reclutar para los Avengers. En realidad ya lo habían reclutado, pero acá como él tenía varios problemas. Eh, lo intentan convencer por todo esto que, que le estaba pasando. Mientras van hacia el lugar en el que estaba Tony... Nick Fury empieza con esa conocida frase de «había una idea» que ya la escuchamos un montón de veces. Y justamente en referencia a eso, Nat le corta el mambo y le sigue con la frase como diciendo «bueno, ya la escuché, ya la sé, ya sé el discurso». Eh, me causó gracia porque fue algo parecido a lo que pasó con, con el Capitán América en Endgame cuando se enfrenta a su propia versión del pasado de Capitán América. Y dice la frase de puedo hacer esto todo el día. Y el Capitán América dice, sí, ya sé, ya sé, como ya sé la frase. Y esto me, me causó mucha gracia. Después, más adelante, vuelve a pasar algo parecido que, que la verdad que me gustó. Eh, es como una referencia a la referencia para las personas que estamos viendo. Pero desde el punto de vista del personaje que está ahí, en este caso Natalia. Que la verdad me gustó mucho. Aparece Tony, vemos a Tony en la dona gigante. Misma escena, calcada de Iron Man 2 de hecho la música de fondo es exactamente la misma hablan con Tony bueno te tenés que venir a lo saben yo creo que el diálogo es bastante parecido por no decir igual no me puse a buscar la escena de Iron Man 2 pero creo que es calcada calcada en casi todo y bueno cuando Natalia le va a aplicar el dióxido de litio para que Tony no muera se muere sale mal y bueno, por lo que se había visto en los avances se estaba comentando esto de que había sido a propósito, de que Natalia quería matar a Tony y descubrimos en el episodio que no, que había alguien detrás de todo esto, pero claro en el momento, además en el momento te das cuenta de que no lo hizo a propósito Natalia o sea, se está viendo, incluso ella se sorprende cuando muere Tony pero queda bajo resto por obvias circunstancias no eh, por más de que ...incluso Fury le crea... Eh, ...es todo muy sospechoso... ...entonces como ella le aplicó... ...el dióxido de litio y murió... ...bueno... Eh, ...la tienen que juzgar seguramente... ...pero... ...te das cuenta al ver... ...todo esto que no fue ella... ...y que ni siquiera estaba planeado... ...o sea que fue todo muy sorpresivo... ...entonces ya la teoría... ...o lo que se hablaba de que Natasha había matado a propósito a Tony... ...se cae... ...y enseguida al menos... Yo me puse a pensar, ¿quién está atrás de todo esto? ¿Qué pasó? En ese mismo momento vemos a Fury mirando justamente a Tony en el piso tirado, después de que Natalia le tomara el pulso y le dijera que está muerto, con esa cara de sorprendido. Vemos a Fury y la transición nos muestra a el vigilante. Hermoso, la verdad que... O sea, cuando vi eso me quería comer... El monitor, lo quería abrazar, porque la verdad que hermosa transición, hermoso. Hay dos momentos más en los que aparece el Vigilante, que es precioso. O sea, así lo quiero ver, al, al Watcher. Watcher, te quiero ver así. Eh, ojalá siga apareciendo de esta manera. Vemos cómo el Vigilante nos está explicando lo que pasó en el universo que conocemos. Y vemos la historia de Tony, de que él enfrentó a los demonios internos. En esa cueva, cuando se convirtió en Iron Man, vemos a Hulk transformándose y vemos a Thor llegando a recoger el Mjolnir y bueno, tomando su poder. Estas tres historias fueron las tres primeras que conocimos en el MCU, la de Tony, la de Hulk y la de Thor y bueno, nada, me pareció un lindo detalle que las mencionaran después vemos el plano de todos los Avengers y el Vigilante explica que eso pasó en el universo que conocemos pero que en este universo que vamos a ver ahora hubo algunos cambios y bueno entramos directo directo a la historia con esa introducción vemos a Colson, que lo llama a uh, Fury por el tema del Mjolnir porque claro, o sea hasta ahora el universo sigue igual nada más que murió Tony, detalle y vemos la escena post crédito que habíamos visto en referencia a la película de Thor. En la que el Mjörnir cae a la tierra y Colson lo encuentra. También no comparé, pero los diálogos en la escena son muy parecidos, casi calcados. El regreso de Colson como dije, que me gustó mucho. La verdad que me gustó mucho verlo al personaje. Y bueno, lo llama Nick Fury diciendo que encontró el martillito de Thor. Pero Fury le dice... Banca porque estoy en otra, tengo un problemita acá. Y bueno, aparece toda esta cuestión de que están trasladando a Natalia por todos los protocolos de Chile Se hablan entre ellos y Natalia le dice, yo no hice nada, la verdad que yo no fui. Fury le cree, pero bueno, hay protocolos para cumplir y es todo muy sospechoso. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Y a todo esto Fury le comenta que era todo muy sospechoso, la verdad, y que estaba todo muy raro. Entonces necesitaba que ella averigüe sobre este componente que le habían aplicado a, a Tony para ver lo que había pasado. Y bueno, después vemos cómo Natalia se escapa de este convoy que la estaba trasladando. Genial. O sea, una escena que me recordó al escape de Steve en The Winter Soldier, tiene sus diferencias, de hecho cuando vi a Natalia en el medio de, de, del plano y a todos los soldados de Jill alrededor, estaba esperando que Natalia diga algo como bueno, ¿quién se retira? O, o algo en referencia a esa escena, pero no, nada que ver. Dice algo sobre, bueno, están todos muy tensos, pongan algo de música, como jodiendo. Y se saca a las esposas, re canchera, como bueno Tomás, tenemos esto. Y ahí los empieza a cagar a palos a todos. Pero nada, esperaba como una referencia un poco más directa a esa escena. Aunque sentí, sentí un poco eso. Y la verdad que me gustó mucho. Muy buena escena de acción, la verdad que es muy buena. En general todas las escenas de acción de, de What If están siendo muy buenas. En eh, la animación me, me está gustando mucho en ese nivel. Así que la verdad que lo celebro. Es muy lindo para ver. Y bueno, Natalia se escapa. Logra escaparse de, de ese convoy. Y bueno, va a buscar respuestas sobre este componente que le habían aplicado a Tony porque estaba todo muy, muy sospechoso. Llega Thor al lugar en el que estaba el Mjolnir, ahí empiezan los chistes sobre la apariencia de Thor, me reí mucho cuando Colson lo identifica y lo ve que le está hablando a Fury, estoy viendo al intruso le dice, y en ese momento se ve a Thor con el cabello todo rubio el rayo que cae de fondo y todo, o sea, majestuoso, y Colson dice, Sir, he's gorgeous, como, es hermoso, es increíble este hombre, y Fury como, ¿qué? o sea, te estoy pidiendo información y me estás diciendo esto, pero, nada, me, me, me dio mucha risa porque es como lo que todo el mundo piensa cuando ve a Chris Hemsworth como Thor, y nadie lo dice, pero es eso Es lo que pensamos, o sea, Phil Colson Somos todos y todas, la verdad que me, me, me gustó mucho ese chiste Y después Siguen con esas bromas, algo un poco turbio Cuando ya está muerto Thor, y lo huelen Y dice, todavía muerto, huele a la banda Medio risa, pero Fue medio, medio turbio Pero bueno, me, me, me gustó eh, Bueno, Thor llega Al mismo lugar en el que Tenía en el Mjornir en la película de Thor. Y donde lo, lo contenía Jill, digamos. Y cuando está por agarrarlo, pasa exactamente lo mismo que pasó en ese momento. Fury le dice a Hawkeye que lo mantenga en la mira, pero que no dispare. Y dispara. Dispara la flecha. Y yo me quedé como... ¿Qué pasó acá? Y él jura, pero jura, que no disparó. Y yo... Ahí empecé a dudar, pensé, mmm, ¿qué onda esto? Porque se lo veía también, al igual que Natalia, jurando que no había matado a Tony. Se lo veía muy convencido a Hawkeye diciendo que no fue él, que no había disparado. Pero claro, lo vimos todos. Eh, disparó. ¿Pero qué pasó? O sea, entonces lo primero que pensé, se me vino a la cabeza, fue Loki. Porque con el avance y esto de que Loki llegaba a la Tierra con todos los ajardianos y que este episodio iba a ser de invasión de Loki, supuestamente, fue Loki. O sea, yo lo primero que pensé, Loki está detrás de todo esto, no sé cómo, magia, no sé, pero está detrás de todo esto. Él de alguna manera se metió ahí en, en el temita de la aguja para poder matar a, a Tony de manera mucho más creíble pudo haberse ahí metido en donde estaba Hawkeye y haberlo hecho disparar. No sé, pero ya empezaba a pensar en eso y bueno, era una idea que tenía. A todo esto muere Thor con el flechazo y claro, ya son dos vengadores que están muertos. Dejan preso a Hawkeye por esto, porque acá era mucho más evidente que él había disparado, no tenía forma de escapar de eso. Y bueno, ni siquiera necesitó defensa porque cuando Fury iba a hablar con él, muerto. También se muere Hawkeye y ya eran tres Vengadores muertos en dos días, porque además esto estuvo muy copado. Te iba mostrando los días mientras iban pasando los hechos de, de la historia. Creo que esto ya era martes, más o menos. Entonces Fury estaba en un problema bastante complicado. Quería juntar a un equipo y le estaban matando a ese equipo. Estaba haciendo todo sospechoso desde mi lado. Estaba sentado pensando quién está detrás de todo esto. Para mí era Loki. Pero bueno, tenemos ese momento en el que está Thor muerto. Y Phil Colson se acerca y dice esto de que sigue oliendo a la banda. Me hizo recordar esa escena el momento de Infinity War. En el que los guardianes de la galaxia se encuentran con Thor. Después de lo que había pasado con Thanos. Y nada, me, me recordó mucho de ese momento. Y de ahí saltamos a el momento en el que vemos a la Doctora Ross, que vuelve a aparecer después de un montón de años, no la vemos desde la película de Hulk, y de hecho es el mismo lugar, la universidad, después más adelante vemos el puente de la universidad, es todo lo mismo, el, el mismo lugar, animado, nada más. Y bueno, Natalia fue a ver a la Doctora Ross para que analice la muestra de lo que le habían aplicado a Tony, para saber qué había pasado. Ella dice que no había nada, que no había residuos, que... que... No, no había nada, que parecía como si hubieran disparado una bala, pero ella de balística no sabía nada, entonces le dice que cordialmente se vaya. A todo esto Nat la ve un poco, digamos, nerviosa, a la doctora Ross, y dirige la mirada a un uniforme de un repartidor de pizza. Y en ese momento estaba como el meme de el Capitán América de I understood that reference, Sí, sí, sí, ese es el uniforme de la pizzería que aparece en la película de Hulk. Pausé el episodio para no olvidarme, busqué el video en el que aparece Lou Ferrigno que interpretó a Hulk en una serie. Y bueno, sí, era exactamente la misma pizzería en la que Hulk, en ese momento interpretado por Edward Norton, se hace pasar como repartidor para poder ingresar a la universidad. Y acá estaba el uniforme ahí tirado. En ese momento pensé que era de la Doctora Ross, pero claro, caí tarde de que no era de la Doctora Ross, sino que pertenecía a Bruce Banner, sí, que estaba escondido, y que de alguna manera hizo lo mismo que su contraparte en la película de 2018, haciéndose pasar por un repartidor para poder ingresar a la universidad. La verdad que me gustó mucho ese detalle porque siento que esa película de 2008 quedó bastante olvidada, eh, la película de Hall quedó muy olvidada, por muchas razones, en especial por el cambio de actor. Como que se siente un poco fuera del MCU. Y sigue siendo parte del MCU. Y no sé. Es es una película que yo siento que le tendrían que dar. De alguna manera. Una segunda oportunidad. No sé si. Mmm, con un reboot. Como pasó con The Suicide Squad. Pero no sé. Algo. Que puedan hacer algo con Hulk además. Porque no fue una mala película. Eh, y siento que con, con Mar Ruffalo le puede ir bien a una película en solitario de Hulk. Sé que por temas de derechos no se puede, pero ojalá en algún momento se pueda hacer algo. Así que nada, me gustaría que le, que le den una oportunidad a Hulk con una película en solitario. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, me, me gustó mucho esta referencia de, de la pizzería. Y, y aparece Bruce Banner ahí escondido con la voz de Mark Ruffalo. Esto de que la voz se reconoció al toque, o sea... Genial, la verdad que genial. Una pena que Scarlett Johansson no le prestó la voz a su personaje en la animación. Pero bueno, cosas que pasan. Ahí Natalia le dice a Bruce que corren peligro, que se tienen que ir. Y vemos esa escena con el coche. Y en el horizonte aparece el vigilante hermoso, la verdad que hermoso. Así es como me gusta que aparezca este personaje. La verdad que me encanta que aparezca así. Tenemos la llegada de Loki. Mi escena favorita, mi momento favorito de todo el episodio. Además la voz de Tom Hiddleston, la verdad que para disfrutar. Llega con un montón de soldados asgardianos y llega acompañado de Sif, de Lady Sif y de Volstack. Bolstag no suelta ni una palabra, pero Lady Sif sí, y de hecho, como mencioné anteriormente, es la misma actriz. Y bueno, Loki básicamente llega y dice, mataron a mi hermano, mataron al heredero, al trono de Asgard y lo mataron acá. Quiero respuestas. Obviamente Loki, siendo como es, empezó a congelar a todos con este cubo que era el mismo que vimos en la película de Thor. Que usaban los gigantes de hielo. Y bueno, Nick Fury le para el carro y le dice, para. Eh, también mataron a dos de los míos. Vamos a buscar respuestas juntos. Bueno, Loki accede, pero le da hasta el amanecer. O sea, tenía algunas horas Fury para poder resolver todo. Y en medio de eso, Loki cuando llega le dice... A Fury y a los demás que se arrodillen. Fury le dice que ellos no hacían eso. Una frase en referencia a Black Panther. Al momento de Infinity War. En el que se hace este chiste sobre la reverencia. Y T'Challa dice que no. Que no hacen eso ahí. Nada, me gustó mucho. Además en el episodio 2 también se hizo cierta referencia a eso. Cuando Star-Lord ve que Korath se quiere arrodillar. Y le dice, no me siento cómodo. Eh, nada, una, una referencia que me gustó mucho. Y bueno... Está esta situación de que Fury y Loki en cierta manera colaboran para poder encontrar al culpable. Volvemos al momento de la universidad en el que Nat está con Bruce. Y ahí aparece el puente, el mismo puente de la película de Hulk. De hecho el momento en el que llegan los militares con Ross y todo eso es bastante parecido. Hulk ante un disparo se transforma pero los soldados dicen que no dispararon. Entonces ahí queda la duda. ¿Quién fue? Hulk se vuelve loco, sale de ahí... Y se empieza a inflar, como a hinchar, mucho. Y yo estaba como con una cara de, ¿qué está pasando acá? Y lo ves con cara de preocupado Hulk. Y yo pensaba, mmm, va a explotar, va a explotar, va a explotar, va a explotar. Explota, se hace como humo verde. Y yo me quedé como sorprendido, porque la verdad, esa muerte, bastante impactante, no me la esperaba, no así, la verdad que no me la esperaba y... Nada. No voy a decir que me gustó, porque no me gustó, pero... Estuvo bien. Estuvo bien, pero no me la esperaba para nada y quedé muy, muy sorprendido. Bueno, ya es otro Vengador que logran matar, y a todo esto... No sé. Yo ahí ya estaba desorientado, y además, mi teoría de que era Loki se estaba cayendo, porque Loki estaba buscando un responsable por la muerte de Thor. Loki no iba a matar a su hermano. Aunque ya lo intentó, pero... No sé, era todo muy complicado, era todo muy raro. Yo pensaba, bueno, Loki quiere matar a los Vengadores porque sabe que los Vengadores lo van a detener a él, entonces antes de que lo detengan para que él pueda invadir la Tierra, los mata, listo. Pero se me estaba cayendo un poco la teoría, la verdad, y no sabía quién podía ser. No sabía quién podía ser. Y a todo esto, bueno, Nat sigue investigando, se mete en unos archivos para ver quién había entrado a la base de datos Aparecen varios nombres interesantes, el de Janet Van Dyne y el de Alexander Pierce. Entonces Nat descubre que alguien que murió entró a los archivos, va a llamar a Fury y alguien la ataca. Pero no se ve a nadie. Y yo en ese momento claramente dejé de lado la teoría de Loki. Pero pensé en alguien invisible. O sea, no se me ocurría a nadie un personaje invisible, porque además no nos iban a presentar personajes nuevos en esta serie, así que no se me ocurría nada realmente no se me ocurría nada y cuando se están llevando a Nat ella llega a gritar Hope, todo es por Hope, y claro me quedé pensando en Hope Van Dyne, pero no sé no, no, no me terminaba de cerrar, por alguna razón no me terminaba de cerrar y bueno, seguí ahí a la expectativa de ver lo que pasaba y vemos después a a Fury Escuchando el mensaje que llegó a grabar Nat, lo vemos eh, en una cajetería con, con Phil, con Colson. Ahí se vuelve a mencionar este tema de la frase de los Avengers. Y entonces, hablando, Fury recuerda que tiene el Viper de Capitana Marvel y decide llamarla. Pero antes, decide ir por Loki para que lo ayude en esto de... Descubrir quién era la persona que estaba atrás de todo esto de asesinar a los Avengers Ahí noté que faltaba Steve Porque claro, no, en ningún momento se lo mencionó a Steve Rogers No sé por qué, porque este supuestamente no es el mismo universo en el que habíamos visto a Capitana Carter Entonces no tengo idea, pero bueno de hecho, cuando Nat le pide la contraseña a Phil para acceder a la base de datos, la contraseña es una clara referencia a Steve Rogers y al fanatismo que Phil tenía por este personaje, que ya lo vimos en la película de Avengers, así que no sé por qué no apareció mi querido Steve Rogers, pero bueno. Fury va en busca de, de Loki, que estaba ahí en la Tierra esperando a que llegue la hora en la que Fury tenía que entregar a la persona responsable de todo esto, si no, Loki iba a atacar a todos, básicamente. Y bueno, Fury va hasta el cementerio, hasta la lápida de Hop Van Dyne, y aparece en ese momento Han Ping, que se nos revela que había estado detrás de todo. Y ahí, claro, pensé, claro, Han Ping se puede hacer chiquito, qué hombre invisible, boludo. Se hace chiquito y listo. Y entonces vemos cómo mató a todos los Avengers. Cómo mató a Iron Man. Cómo mató a Clint Barton. Cómo mató a Thor. Que en realidad no lo mató directamente. Pero hizo que Barton dispare la flecha. Cómo mató a Hulk. Terrible lo de Hulk. Encima si ya había dolido. Cuando le tira este aparato que hace crecer las cosas. Que lo vimos en Ant-Man. No. Ay por favor. Qué, qué feo. No vemos cómo mató a Natalia. No quiero saber cómo la mató. La verdad. Y Bueno. Se descubre que todo esto era por el odio que Hank pin le tenía a Fury y a S.H.I.E.L.D. .E. por haber matado, entre comillas, a Hob Van Dyne. Él les echaba la culpa porque Hob se ve que en ese momento ya era un agente de S.H.I.E.L.D. .E. o ya estaba como futura vengadora, entonces estaba en misiones para S.H.I.E.L.D. y .E. bueno, murió y bueno, Hank estaba bastante dolido por todo eso y digamos que tomó todo... Como una venganza. Y en ese momento dice la frase. You took everything for me. Frase que claramente me llevó al momento en el que Wanda le dice a Thanos en Endgame. La misma frase por Vision. Y bueno, empiezan a pelear, empiezan a pelear. En un momento lo veo a Fury como muy hábil para la pelea. De hecho, humping lo dice. Y yo pensaba, no tenemos a Steve. Fury se inyectó el suero de super soldado porque esto era ya muy muy loco, hasta el momento en el que Fury se empieza a multiplicar y ahí caí de todo claro si Fury fue a hablar con Loki esto es obra de Loki y si, sí, Loki estaba simulando ser Fury y ayudándolo para atrapar a Hank Hank queda atrapado en el hielo y bueno, termina siendo atrapado por los sanjardianos. se lo llevan, Loki le dice a Fury que Deberían ser aliados y que le gustaría quedarse en la Tierra un tiempo más. A lo que pregunta Fury, ¿cuánto tiempo? Entonces vemos cómo Loki llega a las Naciones Unidas y les dice a todas las personas presentes que va a conquistar la Tierra. Corta, listo, ahora yo soy su líder. Y listo, vemos un par de naves que llegaron y Loki llega a conquistar la Tierra. Bastante raro por un lado, pero como muy tranqui todo. O sea, Loki llegó tranquilo y dijo, bueno, ahora yo soy el rey de todo, listo. O sea, me quedé con ganas de ver más sobre eso, pero me gustó, o sea, me gustó como terminó. Eh, es loco, porque a diferencia de la forma en la que Loki quiso conquistar la tierra en Avengers, esto es muy distinto, pero, esto fue muy distinto, pero bueno, nada, me, me gustó y me quedé con ganas de ver más. A todo eso vemos los cajones con los cuerpos obviamente de los Avengers caídos que tenían los logos respectivos de cada uno de ellos y al final Fury se termina contactando con Capitana Marvel que llega a saludarlo mientras él estaba en la búsqueda del escudo del Capitán América y ahí respiré y me tranquilicé porque claramente Steve existe en este universo solamente que no lo vimos porque ese es su escudo entonces... Tienen que estar. Hay que ver si esta historia la continúan para la segunda temporada. La verdad que me gustaría porque quedó bastante interesante para seguirla en varios aspectos. Un par de detalles que me olvidé mencionar. En el momento en el que Fury le pregunta a Loki sobre la caja que tiene. Esta caja que, como dije anteriormente, la habíamos visto en la primera película de Thor. La que utilizaban los gigantes de hielo. Le pregunta, what's in the box? que me llevó directamente a la icónica frase de Seven, esta frase que dice Brad Pitt, es igual, así que nada, me, me gustó esa referencia. Y la otra referencia es el traje de Hank Ping que se parecía bastante al de Yellow Jacket, no sé si por alguna razón terminó usando ese traje, o simplemente era parecido y ya. Lo último, en los créditos, nunca me quedo para los créditos, pero bueno, me quedé porque en los créditos de What If ponen, digamos, eh, los artes de, de las escenas, de algunas escenas. Y no los estaba viendo en los últimos episodios y decidí verlos en este. Y justo en uno se ve que está el vigilante de fondo, como apareció en, en este episodio. Y se nota el detalle de que solamente uno de los ojos le brilla como una estrella. Y justamente es el ojo con el que puede ver Fury. Uno de esos detalles boludos que siempre tiro en mis episodios, pero bueno, me, me gustó mucho. Otra pequeña referencia que me olvidé mencionar es el momento en el que Natasha escapa de alguna manera de Bruce cuando se convierte en Hulk. Que cae con esa pose característica de Natasha de la que ya vimos una referencia en su película en Black Widow. Y bueno, parte del elenco, que me olvidé mencionar porque era spoiler, y ahora ya hablé de spoilers, así que los voy a mencionar, Michael Douglas, que volvió como Hank Ping y Alexandra Daniels, que no volvió como Captain Marvel, o sea, no le interpretó Brie Larson, pero bueno, ella le dio la voz a Carol Danvers, así que nada, mencionarlos, porque no lo dije antes por spoilers, y ahora ya les di sus respectivos créditos.